Hola, soy Marta Caparrós, fundadora y CEO de YouTube Project y quiero darte la bienvenida a YouTube World, un programa diseñado para que encuentres trabajo en el destino lo antes posible. En breve empezarás esta increíble aventura y quiero explicarte cómo funciona nuestro programa para que le saques el máximo partido y llegues a tu nuevo destino con una entrevista de trabajo. YouTube Work es un servicio adicional para todos los estudiantes de YouTube Project con el fin de facilitaros la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que en cuanto te aprueben el visado te pondremos en contacto con empresas locales que están buscando estudiantes como tú. Hasta entonces, vamos a ayudarte a dar forma a tu perfil y te enviaremos información, documentos y tutoriales que te ayudarán a ser el candidato o candidata perfecta para las empresas. YouTube Work funciona de forma sencilla. A día de hoy en YouTube Work trabajamos con un buen número de empresas alrededor del mundo. No es un secreto que, por ejemplo, en Australia o Canadá están las empresas en búsqueda activa de personal. Lo que nosotros queremos hacer con este programa YouTube Work es conectaros lo antes posible. Son empresas de diferentes sectores enfocadas en la contratación de estudiantes, con lo cual el nivel de inglés alto no es un requisito indispensable. Nos hemos focalizado en empresas de restauración, limpieza, cuidado de niños, jardinería, mensajería, construcción, entre otras muchas. Antes de cerrar, si me lo permites, te voy a dar un consejo. Revisa continuamente tu correo electrónico y lee atentamente las instrucciones de las empresas. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, durante la entrevista, sonríe. Sé positivo y hazles saber que tienes muchísimas ganas de trabajar. No te cortes con el inglés. Ellos ya saben que eres hispanohablante. Recuerda que un acento extranjero es una señal de valentía. Enhorabuena y mucha suerte en tu nueva aventura.